del día de hoy. Vamos a conectar ahora en vivo con Arismendi La Antigua, que se encuentra desde la Cámara de Comercio de la de, y Producción de la Provincia de Duarte. Hay una situación ahí, están exigiendo que se dé con el acusado, ¿verdad? El, la sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el, el medio estudio, medio a todas medio esas medio personas medio que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el local de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte, donde en estos preciosos momentos se está desarrollando una rueda de prensa encabezada por el ingeniero Jes Iván de Jesús García, quien es presidente de la Federación de Comerciantes. Escuchemos de qué trata todo esto. Bien, repetimos eh, en estos precisos momentos, el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván de Jesús García, se va a dirigir a ustedes. Escuchemos. Muy buenos días a los miembros de la prensa radial, escrita y televisiva, y muy buenos días a los empresarios comerciales eh, que estamos aquí en esta mañana de hoy. La Federación Dominicana de Comerciantes y la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste los ha convocado a todos ustedes a esta rueda de prensa para manifestarle que todas las instituciones que forman parte de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste y de la Federación Dominicana de Comerciantes a nivel nacional, estamos dando un irrestricto apoyo al compañero empresario Juan María García el cual es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Francisco de Macorís directivo de UCENOR y directivo de la Federación Dominicana de Comerciantes a nivel nacional Juan María García está atravesando por momentos difíciles porque en los últimos 30 días delincuentes penetraron a su hogar y el 8 de octubre penetraron a la hora del mediodía al almacén Juan María García de provisiones SRL incluso las cámaras de video del comercio lograron grabar las imágenes de este delincuente y nosotros entendemos como comercio organizado que hay que buscarle una salida rápido, rápida a esta situación porque se llevaron del negocio aproximadamente 12 millones de pesos en efectivo, tanto en dólares como en pesos, lo cual tiene a la empresa de Juan María García en una situación de iliquidez y por esto nosotros le solicitamos a las autoridades policiales y del Ministerio Público a que por favor agilicen este caso. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes y como un senor, damos testimonio del comportamiento, del comportamiento de Juan María García y del grupo empresarial Juan María García, el cual manejan tanto Juan María García como Jan García, como vicepresidente ejecutivo del grupo, manejan todos sus negocios de una manera diáfana, de una manera transparente y gracias a Dios que la banca, la industria y el comercio están apoyando completamente al grupo empresarial Juan María García en estos momentos difíciles en los cuales está viviendo. Nosotros le solicitamos nuevamente y encarecidamente a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional que le busquen una salida lo más rápido posible a este caso para que se le devuelva no solo la tranquilidad a Juan María García sino la tranquilidad al comercio de San Francisco de Macorís de la zona nordeste y al comercio del país. Muchas gracias. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del de ingeniero Iván de Jesús García, presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana, donde este manifestaba el apoyo al empresario franco Juan María García, quien en los últimos días ha sido víctima de varios eh, robos en San Francisco de Macorís. Vamos a proceder ahora a las preguntas para conversar con Jesús Iván García. Bueno, eh, ya prácticamente... Eh, van a ser casi 20 días y se está en un proceso, en un proceso de investigación y, y, y es por eso que nosotros hoy estamos haciendo esta rueda de prensa para que se agilicen esas investigaciones porque todos sabemos que dinero en efectivo y los delincuentes comienzan a gastarlo, a usar drogas, comienzan a, a comprar vehículos. Entonces, por eso que hay que resolverlo a la mayor brevedad posible para que se pueda recuperar la mayor cantidad de dinero que está en manos de estos delincuentes. Licenciado, de los empleados del negocio, ¿cuáles han sido investigados? Bueno, se me olvidó esta parte. Es bueno que el pueblo de San Francisco de Macorís, el nordeste y el país, esté claro que la familia García Ten y el grupo empresarial Juan María García están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para resolver este problema no importando cual, ninguna persona que pueda ser investigada desde los empleados familiares que se investiga todo el mundo porque Juan María García y su hijo Giancarlo actúan de una manera transparente y lo que queremos es que se solucione este caso que se investigue a todo el que el Ministerio Público y la Policía Nacional decida que cuentan con el apoyo de la familia García Ten en estas investigaciones. por la magnitud del hecho ha dado mucho de qué hablar, ha sido objeto de controversia, de opiniones. La seguridad de, de la empresa, del almacén, en ese día, ¿verdad?, que fue eh, violentada o burlada de manera fácil por esa persona, incluso. Hay dos caninos, dos perros que se supone que son dos perros de raza que atacan fácilmente a quien no lo conozca. Y, sin embargo, Estamos viendo, ha sido la un cuestionamiento viendo de, ¿verdad, de, que de, de, lleva de a cabo la, que la... la... Federación de... Dominicana sí. de Comerciantes en apoyo a Juan María García. Muy bien. A FDC. Bueno, ahí está.